Faltan días para la conferencia de Nintendo. No os podéis ni imaginar cómo estoy ahora mismo, de verdad. Bueno, en realidad entré muy feliz, nervioso y con ganas de morir porque tengo los exámenes justo al lado. Pero no os interesan mis penas, vamos con el vídeo. Muy buenas, soy Delta Ray y bienvenidos al canal que tiene el hype por las nubes. Como os digo, la conferencia de Nintendo de L3 está a pocos días. Hoy es 9, lo que significa que está a 3 días exactamente. Y desde este canal he querido unirme a la fiebre del que es el mayor evento de videojuegos del mundo. Chicos, bienvenidos al E3. Pues aquí voy a hablar de lo que creo que Nintendo va a mostrar este año. Con la cantidad de títulos ya anunciados y de los que no hemos visto prácticamente nada, es fácil hacerse una idea, pero no nos confiemos. Si hay algo que le gusta hacer a Nintendo, es sorprender. Voy a empezar la porta con un juego ya confirmado para la conferencia, Super Smash Bros. para Switch. Ya se sabe que se va a mostrar algo, pero no se sabe el qué. Yo apostaría a que veremos un teaser, como se ha hecho con los últimos títulos, pero dado a que el juego será jugable, también mostrarán un poco de gameplay. Y también apostaría a que mostraran un nuevo personaje y quizás un nuevo escenario que estarán disponibles en la demo del evento. Dicho este personaje podría ser uno de los fuertes rumores que hay como los Ice Climbers, Simon Belmont o Snake. Ahora voy a hablar de los juegos ya anunciados y de los que no hemos visto nada. Para empezar estoy casi seguro de que veremos algo de Metroid Prime 4, como un tráiler donde podremos ver a Samus en movimiento y quizás podamos ver las mecánicas del juego que podrían traer y seguramente lo traigan novedades. No sé si Platinum Games tiene conferencia propia, pero de no ser así seguramente podamos ver en movimiento a Bayonetta 3. Algo del nuevo Yoshi se verá que lleva desaparecido desde el pasado E3 y Nintendo enseñará las novedades que ya se nos mostró brevemente en el primer teaser pero de forma más amplia. También veo probable que se diga algo de Mario Kart Tour, pero al ser un juego para smartphone se verá muy por encima. En cuanto a los rumores, de ser ciertos, muy probablemente veamos algo de Star Fox Grand Prix y de Pikmin 4, y la lista que mostré en el noticiario de la pasada semana Creo que se verá a Fortnite, que ya está prácticamente confirmado, y Dragon Ball Fighters. Además, pienso que también se hablará de otros juegos como Mario Tennis Aces, dando últimos detalles antes de su lanzamiento, de Kirby Star Alice y Super Mario Odyssey, con información de futuros DLCs, y quizá de Pokémon Let's Go, y más difícilmente de la octava generación. Y por supuesto, está claro que habrá nuevos títulos que no se han visto antes, entre ellos nuevas IPs, aunque aquí no podría entrar en detalles, ya que obviamente no puedo saber de qué se trata. Como mucho puedo especular sobre lo que yo creo o lo que a mí me gustaría, pero la probabilidad de que falle aquí es mucho mayor que con los otros títulos que he mencionado. A ver, así a bote pronto... Podría decir un nuevo New Super Mario Bros, quizá, bueno no, iba a decir un port de Mario Maker, pero eso no es un juego nuevo, sino es un port. Que eso me ha hecho recordar, en cuanto a 3DS, si vemos algo, eh, muy seguramente no sea un juego nuevo, ser sería una, una conversión, un port o un remake. Nada interesante porque como ya dije la 3D se está más que muerta y se va viendo poco a poco y no creo que haya ningún título fuerte que enseñar en el E3. Y pues dicho esto creo que nada más tampoco va a durar 8 horas la conferencia y muchos juegos he nombrado. ¿eh? No he acertado en todo, eso lo tengo muy claro, pero estoy seguro de que he acertado bastante. Intentaré subir un vídeo reaccionando a... a todo um, a toda la conferencia sabiendo lo menos posible porque no creo que pueda verlo en directo y lo traeré al canal en caso de que finalmente no pueda intentaré traeros las noticias de la conferencia lo antes posible por cierto esta semana no podré traeros las noticias porque como ya os he dicho empiezo ya los exámenes y tengo que ponerme a estudiar como un loco por lo tanto habrá menos contenido las próximas dos o tres semanas pero en cuanto pasen los exámenes me pondré con el contenido habitual. Mientras tanto agradecería mucho un like, que os suscribiráis, que le dierais a la campanita, que os paséis por mis redes sociales y que lo compartiréis con vuestros amigos para ayudarme a crecer. ¡Nos vemos!